de blanco, Jueves santo, jueves de astitas, parece una carrera pero ¿dónde está la meta? Jueves santo, jueves de llanto. todos reunidos paseando santos. Jueves santo, jueves avanzado, mucho mucho pero no hay ningún helado Jueves santo, jueves de alcahuetas, hace mucho viento Costaleros la observan con tambor. Se dirige hacia la Virgen con creciente turbación. Costaleros plañideras. Y hasta sí. el tipo del tambor. ¡Saltan a la vez! ¡Saltan a la vez! ¡Ay, no, a la vez! ¡Un, dos, tres! Encerrón en un estrecho callejón, plantado frente a la Virgen y la Santa Comisionesa, levantó la vista al cielo entre tanto capuchón, la cometa. ¡Sento indignación! ¡Aguantaron!